Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora. Lamento mucho haber tardado tanto en volver a subir un vídeo Pero es que no he tenido absolutamente nada de tiempo con el trabajo Y miles de millones de cosas más que me han pasado, ¿de acuerdo? No sé, venga, voy a irlo subiendo nuevamente poquito a poco Y vamos a seguir con otro capítulo de Final Fantasy Explorers Pues la verdad ya ni me acuerdo cómo era el juego Bueno, vamos a lo que vamos Primero que nada, eh, voy a cambiar de trabajo, pues no sé, así ah, estoy como caballero, perfecto. Vamos a las habilidades nada. Equipamiento. Vamos a cambiarle el Traveler Heart, Hat por, por, por, por, por, a ver este tiene 21 de más de evasión. Por este. Por el Daemon Helm, para que vaya todo correcto. Pues nada, eh, como podemos ver, se nos han habilitado nuevas, nuevas misiones, por así decirlo, secundarias a lo mejor. Yo por si acaso voy a hablar con todo, ¿vale? Voy a hablar con este, a ver qué me dice. Bueno, básicamente nos añade una misión para, creo que es contra SIVA, porque por la descripción que decía, tiene que ser SIVA. Eh, vamos a ir un momentito también aquí bajo la playa. Que aquí hay otra persona con la que hablar. Vale, nos añade una subquest. Que también tendríamos que ir haciendo poquito a poco. Y vamos a llegar hasta esa zona de ahí. A ver con quién tendríamos que hablar. Uy, los mogus. A ver, contigo tengo que hablar. Mm -hmm. Vale, igual que con Siba, pues este nos habla de Ramu. Pues muy bien, oye, no pasa nada. Da igual, no sé si vamos a hacer hoy alguna de esas quests. Lo primero que sí que hacemos siempre, aquí. Nos venimos a la chica de la fortuna, la señorita, la señora de la fortuna. Vamos a pagar un augur coin. Un play coin para un augur, para un augurio. Y dice que... In incrementa los Crystal Points, los, los puntos de cristal Ganados en dos niveles Ok, vale Vamos aquí a la quest y bien vamos bien. a empezar Una quest diferente a la que ya hayamos hecho En algún momento Entonces nos vamos a las principales Estas tantas hechas. Mira, se nos habilitó aquí Ice Queen Esta y Thunder 6. Esta es para... vamos a mirarlo aquí esta es para derrotar a Siva, como dice ahí. Y este es para derrotar a Ramu. Entonces tenemos a, a Ifrit. A Siva y a Ramu. Vamos ahora... Venga, sí. Vamos a por Siva, Aunque puedo cagarme un poquito los pantalones. No vamos a poner nada de esto porque es la primera vez que lo usamos. Así que, ok. Y... Mmm, tenemos que mirar a ver dónde es. Y por supuesto... Tenemos que mirar a ver qué, como digo yo, qué Pokémon nos llevamos, qué animales nos llevamos. Vamos a A, a ver qué monstruos podemos llevar. Tengo eh, a este, un Centaurion. Tengo una tortuga y un Goblin. Pero los estaba subiendo de nivel, como pueden ver. Entonces vamos a cambiar el Centaurion por, por, por, por, por, por, por los que más tengan. A ver. Esta hace magia ocasionalmente. Este ataca. Yo creo que, at que ataque. Eh, me llevo una tortuguita y al Goblin War. Que son los que más niveles tienen. Los podemos ver aquí en la parte de arriba: el, la lagartija, la ranita mágica y el Goblin. El Guardian Goblin. Sí, venga. Vamos a embarcar. Y dice que tenemos que llegar a este puntito que ven ahí Que está Lo más cerca que podría ser sería aquí, ¿no? Sí pues vamos a ir volando aquí Vamos a por si va, vamos a por si va. A lo mejor no se llega desde aquí, pero bueno Por intentarlo no pierdo nada Hay que ir por aquí Que esto nunca lo había visto yo Y ahora sí que llegamos hasta, hasta Túnez de Siva Y bueno Zona nueva, nuevo monstruo Para empezar cangrejitos Venga. Y tortuguitas ¡Qué guay! Esto viene genial para, para poder eh, Invocar a una tortuga A ver si hay cosas por aquí que se puedan coger De aquí no Vamos para acá. Vamos a darle una vueltita aquí. A ver, cangrejo. A ver, ¿me quitas 8? Toma. ¿Y dónde se quedó el resto? Oigan, vengan para acá. ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? A ver. Vengan para acá. Hijos de <ríe> sus padres. ¿Se habían quedado ahí atrapados? Estaban luchando solo aquí Para eso tengo un equipo Ay Venga, vamos a por este cangrejo ahora Ahora, ustedes que ahí Y yo me quedo aquí cogiendo cosas <risa> Y un cristalito nuevo Que nunca había visto antes Vale Vámonos y ni nada más No Venga que el tiempo va en mi contra. Además no sé cómo puede ser Siva. Así que otro cangrejito, vamos a dar un par de golpes. Hijos míos, vengan para acá. Follow me. Pues nada, voy yo solo, andas. ¿Tota? Menos mal que vino la lisa. La lisa. El lagarto. Hay una, hay una mosquita chiquitaja por aquí. Que me está dando... Me está mortificando bastante. Por cierto, quiero que el canal sea un poco más... Family friendly. Lo digo muchas palabrotas y... A fin de cuentas hay muchos... Muchos menores que pueden ver, estar viendo este vídeo y no... No quiero ser un mal influencer, que no me considero influencer, ¿no? Pero, eh, lo quieras o no, si hay niños, hay personas menores... Tampoco voy a estar eh, diciendo palabrotas como si esto fuera... ¡Hala! ¡Venga! ¡Palabrotas! ¡Palabrotas! No, hay que ser un poco más consciente del de público que puede llegar y que puede escuchar esto... A lo mejor le puede gustar el juego a un menor Y no sería del todo ético Yo, una persona ya con mis taquitos encima Estar apoyando a, a, a un mal uso del lenguaje Venga Ay Me he quedado sin, sin, mi, sin mi apoyo No pasa nada Por aquí hay algo Sí, ahí en el fondo estoy viendo un cristal de este. Después voy por el otro a ver qué más hay. Voy a ver por aquí. Por lo pronto ahí hay un cangrejo. Vamos a venir todo hasta aquí para que los muchachos me sigan. Son, son un poco independientes los muchachos. Bien también me beneficio yo del escudo, no solamente ellos vale ya podemos tirar para allá oye, que me encantan todos los, los fondos de los Final Fantasy, son geniales el Final Fantasy Explore, aunque no es, un fa no es un Final Fantasy normal y corriente, es un poco extraño además que está es todo en inglés, cosa que me parece muy muy muy muy mal, lo he dicho un montón de veces por parte de, de, de Square Enix que hayan sacado un videojuego en España a precio de videojuego en España eh, como un super videojuego todo vale que lo es pero hijo mío qué te cuesta pagarle a un a un traductor un intérprete para poder traducir este juego también al español que no son tantas cosas lo que hay que traducir al fin y al, al, fin y al cabo pero, hijo, no sé, eh, esfuérzate también porque te compren los juegos Que yo fui y lo compré el primer día que salió Es más, lo reservé y mm, desde el primer día lo estoy jugando Entonces, no sé, soy español y aunque es bueno aprender otros idiomas Y nunca viene mal eh, jugar en, en inglés para, para tener un conocimiento de otro idioma un poco más... Más amplio, porque te estás acostumbrando a leerlo todo en inglés y a leerlo si eres capaz de leerlo. Pero yo que sé, aún así mmm, hay que tener en cuenta las condiciones. Que hay mucha gente que no tiene ni, ni idea de inglés. Y oye, pues esto no le gusta nada. Esto es... Esto es lo que, consigue, lo que consiguen con esto, Square, es que después en la tienda Game... Este juego, que es nuevo, lo encuentres en la zona de segunda mano... Y que nadie te lo compre ni siquiera en segunda mano. Entonces, es un juego, es un juegazo, es un super juego. No, no le hago ascos para nada, porque es un super juego, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Y es una pena que lo devuelvan por ese, por ese simple hecho. Vale, obtuve una, un, uno para hacer invocación de, de estas cosas nuevas que parecen una especie de lagarto. No sé exactamente qué pueden ser, pero vamos, que tengo uno para hacer una invocación. Y creo que ya me voy acercando más y más y más a SIVA. Y me quedan 16 minutos. Míralo ahí. Uff, qué nervio. Ahí está SIVA. No es la SIVA a la que estamos acostumbrados, pero bueno, cada Final Fantasy coge y lo cambia. A ver, haz magia. Haz magia. Venga, vamos aquí a cargarnos a esta mujer. Uy. Hija mía, ¿por qué te marchas cuando te voy a hacer algo? Pero no te marches, que estoy gastando el mana aquí por gusto. Bueno, a lo mejor. Aura cuter. Moonslash Sonic Steel. Vale. Eh. Anto cuérate un poquito. Air Braver. Uy. <risa> no. <risa> no ¿Me cago solo? <risa> ah. <risa> Me quedé solo El <risa> Breaver <risa> La verdad que no sé cuánto le puede quedar de, de vida. ¿Por qué no viene el resto? Estoy yo solo aquí. Vale, me quedé sin fuerza, así que yo voy a correr hacia donde se pueda. Y así le va quedando cada vez menos de vida, así que está muy bien. Winter Wonderland. Venida a mí, amigo. Donde de calma, bueno, Rock Bottom, pues nada, no sé qué dice. Estamos bien, estamos bien, no pasa nada. Venga. ¡Ay no! ¡Ay! ¡Toma! Ya hemos ganado a Siva. ¡Yuhu! Vale, completado la, principal, la misión principal y ya podríamos por ver... Dice, Sleeping Torres No More Frozen. No, gracias. No, gracias. Venga, vamos a volver a... A Libertas. Completado. Mmm, un Helly Diamond. Ok. Y todas las cosas que obtengo. Perfecto. Mucha pasta. Gracias. Topa a mí. Pues nada, hasta aquí el capítulo. Espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye.